Desde la Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030 eh, se han impulsado varias medidas que se van a incorporar a estos presupuestos generales del Estado eh, para ayudar a los colectivos más, más vulnerables, una subida de cinco puntos en el IPREM, el indicador sobre el que se referencian las ayudas que más de dos millones de personas reciben en el país, ¿no? eh, igual que un reforzamiento de los servicios sociales con más de 200 millones de euros eh, una parte a través del plan concertado y otra parte que se incorporarán de los fondos europeos para reforzar y modernizar estos servicios sociales y que debería de ayudar precisamente a que otra de las grandes medidas que se han adoptado, el ingreso mínimo vital, eh, pues eh, se desarrolle con, con, con mayor rapidez y con mayor agilidad. Uh -huh. Efectivamente, en el, en el marco de la negociación de presupuestos que se ha desarrollado entre las dos fuerzas políticas que forman parte del, del Gobierno, el Gobierno eh, ha avanzado también en el desarrollo de, de, de cambios en el ingreso mínimo vital eh, que tienen que permitir agilizar esta prestación eh, y, y abrirla a un mayor número de beneficiarios. En, en primer lugar, eh, se eliminan algunos requisitos que van a facilitar eh, precisamente que haya un mayor número de beneficiarios en, en los próximos meses. En segundo lugar, además, se le da un mayor protagonismo, un mayor papel excepcional, cuando sea necesario, pero un mayor papel a los servicios sociales eh, con la capacidad de eh, certificar eh, las unidades de convivencia y con la capacidad de, de delimitar también eh, los domicilios, por ejemplo, en el caso de personas sin hogar, ¿no? que debería facilitar también la agilidad en esta prestación y veremos también cómo eh, se desarrollan eh, prestaciones de mayor eh, entidad, por ejemplo, para personas con, con discapacidad. ¿no? Un incremento de, de estas prestaciones, precisamente para que el ingreso mínimo vital, efectivamente, cubra el conjunto de los hogares que lo necesitan, eh, lo vaya haciendo poco a poco, eh, y también eh, lo haga con mayor intensidad en aquellos hogares en donde, por ejemplo, hay personas con, con discapacidad. Y asimismo se ha acordado el, el desarrollo legislativo de una ley de, de vivienda que, eh, que garantice eh, la función social de la vivienda, eh, regulando y estableciendo un marco estatal eh, para habilitar a, a comunidades autónomas y ayuntamientos a, a regular los alquileres en, en zonas muy tensionadas, en donde los precios suban rápidamente. La situación que atravesamos es, es muy complicada, qué duda cabe, es complicada para todo el mundo y es especialmente complicada para las personas que están en, en situación de exclusión eh, y de vulnerabilidad. Pero yo soy optimista y creo que tenemos motivos para la esperanza. El Gobierno ha remitido al Congreso unos presupuestos que estoy seguro que serán ampliamente aprobados, que inyectan más de 70.000 millones de euros en la economía española y que deben de servir para para propiciar la recuperación, para avanzar, para avanzar en la transformación económica también del país, pero también, en tercer lugar, para eh, reforzar la cohesión social y que de esta recuperación, cuando se produzca, se beneficie no solamente una parte de la sociedad, sino la mayor parte de la sociedad, el conjunto de la sociedad, incluyendo también a personas que puedan haber caído en estos meses en una situación de, de exclusión social y de vulnerabilidad. Eh, el futuro no está escrito, lo tenemos que construir, eh, pero yo soy optimista y creo que podemos construirlos juntos, de la mano eh, y avanzando precisamente en, en esta dirección.